Sí. Ah, sí. Y este, sí. Ah, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? <risa> ¿Y este es un monquiteo? Esto es más eficiente que un trípode de mierda. Es fantástico, es genial. Si te lo guardas. Sí, Sí, sí, sí. Sí, de acá, sí, claro, de acá, la de acá. De acá, es genial. Ah, esto está muy divertido. Sí. sí, sí, es la locura. Pero claro, esto no le sirve al celular, toca una cámara. Pues por este. Pues si le tienes el cosito. Sí, sí. sí claro. Este es el Parque México. Este es el Parque México. Se pueden hacer un montón de actividades, hay una placita en el centro, ahorita vamos a verla. Se pueden ir a patinar, a pasear al perro. En las mañanas también hacen yoga. Ay, nice. Sí, por ahí he visto un par de yoguis que en la mañana es? se juntan. Eh, los fines de semana está repleto de gente haciendo cualquier actividad que parezca. Yo. Deportiva, wow. lúdica, vamos a decir. Nice, chévere. Eh, y ya es un gran parque que es el, está en el centro no, no, de Ámsterdam, no que es la calle que es el hipódromo. O que el hipódromo. Ah. En el barrio de la Condesa. Y por acá hay un par de edificios que están caídos Desde el por el temblor. Ahorita vamos a pasar por una experiencia. Mejor no. Solo <risa> sea, vamos a ver de lejos. O sea, ese allá que están rompiendo? por dentro. Así sí, sí, sí. sí es, te salió natural. Sí, para que veas, ya me puedes pagar con mi mención. Cuando me paguen a mí. <risa> sí, este, este estaba cayendo. Después del terminar. ¿Tú estabas acá? Sí. Sí, de hecho yo estaba en la fundación. ¿Y cómo se sintió? Ok. O sea, yo soy súper tranquila con los temblores, o era muy tranquila con los temblores. Ya no. Y como que en ese momento dije, no, pues me espero, o sea, ¿qué pasa? Ta. Pero no paraba y era muy duro. Y ya cuando salimos del edificio, desde afuera se veía ya como el desastre. Entonces el edificio estaba pues como en varias grietas, rotas algunas ventanas. Y ahí es como cuando entras en shock. Y mucha gente en la calle. Porque normalmente la gente evacúa, pero no es todo el mundo evacuando. Pero cuando todo el mundo estaba evacuando pues dices algo pasó y fue como nadie vuelva al edificio porque se no veía sabemos. destrozado un poco y, y ya después te das cuenta de, del desastre yo pude volver a ese apartamento como dos días después. ¿Y mientras estás tú? Porque es que yo estaba en el apartamento de un amigo, eh, entonces eh, pues ya yo me regresé a mi apartamento, mi apartamento estaba bien. Pero hasta dos días, o un día después, o 24 horas después, pudimos entrar al apartamento a sacar las cosas. Y ya cuando entramos, pues se veía el desastre: todo caído, roto el techo, las cosas, grietas por todos lados. Tengo un gran video de eso. También te lo puedo compartir ahí. Con sí, para, sí, sí, para, para que, que complemente la sí, historia. Sí. <risa> Vamos a ver cómo. Que no hay, no hay estructuras, niñas, no jodas. Ay, hágale, hágale, rápido, Juan. Hágale, rápido China, no, fresca, con y hágale porque necesitamos ayuda. Alex, con fuerza, hágale. Marica, esto es no, no me jodas, no me da que esto nos iba a caer. Esto es para... sí, la mamorables. Está... Mamor, abres. Esta es la estamos Esta No, la... La puerta no. No, no, no. Si no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, lo No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, que No, no, no, no. No, no, no. No, marica, Juan, Está parecido. Lindo, va. vámonos rápido, por favor. Sí, sí. Pero sí, fue súper fuerte. Y creo que después de eso, cuando oigo la alarma sísmica, sí entro un poquito en. como en pánico. O sea. Yo soy como de las que es brigadista en las oficinas y esas bodas, porque sí. me gusta, o sea, yo sí soy como a, sabe. atenta a esas cosas pero después del terremoto, puta, es como que suena esa alarma y como que sudo frío un ratito wow. pero pues, pues nada, no pasó nada más afortunadamente Ay, no, por aquí la vuelta no nos va a llevar a nada pero en este parque es solo para perritos sea, nice. ah, no pueden salir de acá un lepellito ah, ya va en Cuba la linda sin yoga nice y hay un tranvía en la, en, en la fin de semana y que hace aquí es un carrito de chiquito con cara de tranvía que da la vuelta como turística por la condesa y la ronda me parece y te cuenta cosas interesantes de eso Nice! <risa> los fines de semana aquí se ponen eh, gente que adopta perritos, o sea, que está dando la adopción perritos y gatos. La gente viene y los adopta. Ah, nice. Sí, sí, está bien, está bien. La gente viene a pasar el rato Nice. ¿Trajiste los patines? Obvio. ¿No tienes tus patines ahí en el baúl? Pero creo que tú no les trajes los tuyos, ¿no? por eso no, no los saqué, no te quería ah. arruinar el momento. ¿No traes tu patineta? Era el momento. Mi nuevo hobby. Está super.